Muy buenas tardes, mi nombre es Fernando García, tengo una maestría en gestión de proyectos para el desarrollo, eh, también tengo otra maestría en seguridad y salud del trabajo, un diplomado en diseño de proyectos. Actualmente me desempeño como gerente administrativo del Banco Guayaquil en Ecuador. La experiencia que he tenido acerca del aplicativo de alerta gerencial realmente ha sido muy positiva para engranar eh, toda la sinergia del área administrativa del banco. Con ello hemos podido construir objetivos estratégicos, tácticos y operativos que nos permite este, hacer una evaluación mensual y a tiempo del desempeño de las actividades de los equipos. Y más aún cuando eh, gran parte de mi equipo de trabajo está en modalidad virtual, es decir, en home office, eh, que se activó por este problema de la pandemia a nivel mundial. Entonces, esto ha permitido hacer el control remoto de las metas, propósitos y misiones que tiene cada equipo de trabajo y cuál es reportada pues, de forma quincenal y mensual. Eh, realmente esta experiencia junto con el esquema estratégico de un mapa estratégico del Balance Scorecard, Car eh, nos permite seguir en sinergia con los objetivos y propósitos que tiene la institución financiera al cual yo trabajo. Las funcionalidades más importantes, creería desde mi punto de vista, es el un solo indicador acerca de cómo está el área. Eso es un indicador importante. Eh, las gráficas dinámicas que ocurre en cada uno de los objetivos e indicadores. Me parece que también eh, ya hay que explotar más lo que es el salón de la fama y las otras funcionalidades que tenemos sobre este aplicativo. Yo recomendaría a aquellas CEOs, gerentes o empresas ni pymes o pequeñas o medianas empresas y así como empresas grandes el uso de esta herramienta gerencial de hecho tú lo puedes ver no solamente en la computadora en la PC, sino que en una tablet o en el celular y un reporte directo entonces yo recomendaría especialmente a aquellos que especialmente Estamos en esta función de eh, gerenciamiento, liderazgo y compartir con los equipos eh, multidisciplinarios para elegir objetivos. Y de esa manera este, poder buscar siempre la consecución de los objetivos y las metas, así como del de desempeño de cada uno de los equipos. Gracias.